Bueno, en un éxito se convirtió el lanzamiento de la misión espacial Jace Webb. Realmente para la comunidad científica es un logro. Falta esperar pues, que este empiece a funcionar en aproximadamente seis meses. Como astrónomo aficionado celebro, igual que mucha gente en Colombia, pues esta gran hazaña de la ingeniería, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de la robótica, de las ciencias espaciales. Es un motivante es como una pieza de inspiración para las nuevas generaciones en temas de ciencia, tecnología e innovación. Desde la agrupación carzagan celebramos y pues continuamos precisamente divulgando este tipo de eventos de espaciales, de divulgación científica. Entonces queda esperar el gran triunfo del telescopio espacial James Webb ya en órbita. Y esperar que empiece a revelar esos grandes secretos del universo que todavía hacen falta por conocer. Los orígenes del universo. Y como dice el dicho, un gran ojo de la tierra en el espacio.